¡Buenos días, YouTube! Es viernes primero 2017 eh, Estoy oficialmente de vacaciones y es mi cumpleaños número 22 No sé qué va a pasar cuando salga de la puerta Pero tengo un día programado, así que vamos a ver qué pasa en el día ¡Vamos! ha hermoso, les voy a contar de que hace una semana grabé eh, para tech la sección de aplicaciones y aplicaciones y juegos para smartphones y grabé un poquito del backstage de todo lo que hicimos no me dio para un vídeo completo porque es bien chiquitito y les voy a compartir el link de, del vídeo para que lo vean completo en mi trabajo estamos en el canal 4 ahorita en el piso subterráneo porque vamos a grabar apps que es la sección de aplicaciones para tech con kiara chiqui y cleno que es el equipo detrás de, de la sección y va a estar en cave ya vieron un poquito de el trayecto hasta llegar acá porque es larguísimo como 40 minutos hasta hasta aquí pero bueno es lo que hay no ese ruido porque es porque están eh, fumigando o algo así no sé te voy a mostrar lo que pueda mostrar porque no estoy sé, segura si se puede grabar o no creo que no pero bueno no importa igual en todo caso siempre graban entonces no sé bueno y tampoco creo que se repita muchas veces pero espero que les haya gustado el video voy a dejar el link del video que hemos grabado y que han podido ver un poquito aquí arriba para que lo puedan ver así que nos vemos a la próxima ahorita estamos yendo a a la peluquería porque me voy a arreglar el pelo eh, y a recoger un par de cositas que ya les voy a mostrar, la torna me la van a traer mi casa, así la pedí la hice, bueno la hice la pedí yo personalizada, así que Espero que haya quedado bonito Bueno, me he transformado Como verán, me hice pelito Ya me maquillé Estoy lista Esta era la sorpresa Siempre había querido comprarme globos Con los números Y al fin, lo logré me costaron un montón Lo sabremos genial Va a ser divertido Muy chévere Sí. La Son tus 5 segundos de fama ¿Tienes algo que decir al respecto? Hola gente Estatita <risa> está Tita Tabara Tabarita Melly Nick Show Ay, Ahí está Pia y Christy Ay, nunca me Comiendo <risa> Comiendo sí, por los Hola otra vez, espero que les haya gustado el video, en verdad lo he editado rapidísimo porque el día de hoy estoy viajando junto a Trevor a un lugar dentro del país que no les voy a decir cuál porque vamos a grabar, vamos a tomar un montón de fotos y el siguiente vlog va a ser de eso así que les pido perdón con anticipación porque esta semana no va a haber eh, video en el canal pero les he dejado este como para entretenerlos y, y no abandonarlos porque no es la idea, perdón Espero que les haya gustado, ya saben suscríbanse a mi canal abajo, bienvenido a todos mis nuevos seguidores, hola, denle like, comenten, compartan, eh, Este ha sido un día increíble, gracias a mis amigos eh, de la infancia, del trabajo, los que me llamaron, escribieron, todos muchas gracias, la pasé de verdad hermosa, así que les quiero mandar un besote, nos vemos y me voy a hacer maletas, chao.